Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos otro programa, Cafecito Inclusivo, programa del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, una instancia de mínima desconcentración del Ministerio de Educación Pública. Yo soy Eduardo Valenzuela y le doy la más cordial bienvenida a usted que nos acompaña esta mañana. Hoy es jueves 13 de mayo de este 2021 si usted nos acompaña por primera vez, le invitamos a que ingrese a nuestra página web cenarec.geo.cl para que conozca de nuestros servicios, los cuales de paso son todos gratuitos. Como le dijimos, somos parte del MEB. Esta mañana tenemos un programa lindísimo, bellísimo. Vamos a hablar sobre familia y de discapacidad. Pero antes de presentarle a nuestros invitados, eh, los buenos días para Bayana Zúñiga, nuestro intérprete Velesco. Y para Carlita Castillo, nuestra asesora de educación especial. Carlita, ¿cómo estás? Muy feliz de tener esta chiquita tan linda y los papás, por supuesto, pero... ¡Ay, sí, sí! ¡Hola, hola! Bienvenidos a todos, qué alegría tenerlos aquí hoy. Así de gracias a usted que nos está acompañando esta mañana desde donde se encuentra, desde su casa, desde su trabajo, con el celular, con la computadora, con la tablet... Le invitamos también a que se ponga en contacto con nosotros, que nos envíe sus saludos, sus consultas también, porque eh, esperamos que haya muchas mamitas, papitos, tías, abuelitas, de todo esta mañana para que conozcamos la experiencia hermosísima de la familia Rosales Sanzstad Y por ahí está Elena. Elena, hola, hola, hola. Y tenemos a don Alfonso y a doña Diana por ahí. ¿Cómo están, familia? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos Muchas días. gracias por la invitación. Oh, gracias a ustedes. Contentísimos nosotros de tenerlos por acá. Y de una vez les quiero preguntar, esas camisetas tan lindas que andan, que andan todos iguales. Cuéntenos de esas camisetas. Ok, este... Uh, para, para el Día Mundial de Síndrome de Down, Diana generó un, un proyecto muy interesante en donde se asoció con una muchacha que ella era, se dedicaba a la producción de camisetas, pero además tenía muchos seguidores en, en las redes sociales, comúnmente todo el mundo conoce ahora como influencers, entonces la idea era ver de qué forma podríamos apoyar a la comunidad de personas con síndrome de Down, y se generó un diseño y a través de esta persona, ¿cuál es su nombre? Catalina, Catalina. Mendieta. Catalina Mendieta se empezaron a diseñar y a vender y el objetivo era que los recursos fueran destinados hacia Ciudad. Entonces ese fue el proyecto, este fue muy exitoso gracias a Dios y a ver qué representa son las flechas de la trisomía 21 representadas nosotros lo tenemos además en forma de, de un tatuaje que básicamente es el lema que creo todos los papás queremos de nuestros hijos con síndrome de Down sin síndrome de Down Queremos que nuestros hijos crezcan hacia arriba, rise up, y que siempre caminen hacia adelante. Ese sería move forward. Entonces, como lo pueden ver, en forma de fin, move forward, se bueno. y se mudan hacia adelante. Fantástico. Nada mejor que ese mensaje, que ese, esa consigna para empezar el programa. Ya comienzan por aquí. Bueno, por aquí hay un familiar, ¿verdad? Está Gonzalo Sánchez Muñoz ah, saludando. Sí. Mi papá. Está. Ah, bueno, bienvenido también. Qué lindo que esté toda la familia por acá. Doña Patricia Castro también manda bendiciones. Bueno. A ver, Elenita ahorita tiene tres añitos, ¿Verdad? Sí. En las previas que conversamos anteriormente, eh, preparando el programa, eh, conversábamos de ese momento en que la familia recibe la noticia de que viene una personita con alguna condición y a mí me encantó conocer la forma en la que ustedes recibieron esa noticia que fue como cualquier otra persona entonces me gustaría que conozcamos un poquito sobre esa experiencia que nos comenten eh, bueno me decía diana que ella elena fue una bebita súper deseada súper esperada y claro es una bendición eh, pero cuando viene algún niño, algún hijito con alguna condición, a veces hay algunos asuntos ahí en la familia, ¿verdad? Hablábamos de un, de un eh, de un, una palabra que no nos gusta mucho, que muchos utilizan, que es la palabra luto. Eh, pero en el caso de ustedes fue otra cosa completamente. ¿Cómo eh, fue eso? Ahí este, nosotros estábamos viendo en Brasil, Alfonso estaba haciendo un doctorado, ya teníamos dos años, casi tres años de estar allá, y bueno, el embarazo fue divino porque no lo esperábamos, ya pensábamos que íbamos a poder tener hijos biológicos, nos habían dado ya un diagnóstico que no podía, entonces ese embarazo es una fiesta. En la semana 12, que hacen el, el ultrasonido para ver algunos parámetros, bueno, primero nos dieron un diagnóstico lapidario nos dijeron, este bebé no van a nacer, si nace no se le van a formar las piernas y un montón de cosas. Este, por cosas de Dios, caímos en un instituto que es una bendición. Y ahí nos hicieron ya el ultrasonido y dijeron, no, no, no, suave, así no es la cosa. Eh, puede ser que hay una probabilidad alta que tenga este síndrome de Down, y después otras probabilidades muy bajas que tuvieran otros síndromes no compatibles con la vida. Bueno, hay que esperar. Este, nos hicieron los exámenes a que mucha gente no le gusta hacerse ese examen, pero hablamos con el médico y nos dijo, ya no, no, no hay ningún riesgo. O sea, vamos a hacer, aquí tenemos mucha experiencia y bueno, ya en la semana ¿qué, amor? 20. 20, sí, alrededor de la 20. Nos confirmaron que tenía síndrome de y, y fue muy bonito porque... Entramos al consultorio el doctor nos dice, bueno, ¿qué es trisomía 21? Ok. Y, y, bueno, al menos de mi lado, Alfonso estaba al lado mío, pero yo no lo veía a él tampoco reaccionar de ninguna forma. Y seguro el doctor decía, no, está, no están entendiendo el portugués, vamos a explicarles otra vez. No, pero ¿saben lo que es? Síndrome de Sí, sí sabemos. Este, gracias. Eh, y cuando salimos nos fuimos a almorzar y yo le dije, amor, ¿usted cómo se siente? Porque yo no siento nada diferente, estoy igual de feliz con la llegada, también nos confirmaron que era chica, entonces es divino este y Alfonso me dijo algo muy bonito. A ver, este, antes de que supiéramos el diagnóstico, nosotros habíamos conversado cómo queríamos criar a nuestros hijos, independientemente de lo que tiene bueno, vamos a apoyarlo a que pueda desarrollar sus capacidades, las que tenga, ya sea hacia el arte, ya sea hacia el deporte, ya sea hacia la música, hacia... la vamos a apoyar para que pueda fortalecer y, y maximizar, potencializar más bien sus capacidades. En el momento que supimos que era síndrome, eh, tenía síndrome 21, este, dijimos, nada cambia, vamos a apoyar a Elena a que desarrolle las capacidades que ella vaya a tener y a lo cual ella se vaya a desenvolver de la mejor manera. ¿Y cuál es la función de nosotros como papás? trabajar más, ayudarle, darle las herramientas y estar ahí siempre que era lo necesite. Entonces nada iba a cambiar de la filosofía que nosotros tuvimos antes de conocer el diagnóstico. Hablaba con Eduardo Previo y Alfonso y yo lo hablamos mucho que bueno, ahora está muy de moda que hayan páginas de Facebook y de Instagram de niños con síndrome de Down, que seguimos muchas divinas, hermosas, pero oh. usan mucho la palabra duelo. Y Alfonso y yo somos ingenieros, somos bien cuadrados, entonces, si usted se va a diccionario en la Real Catania Española, el duelo habla de pérdida, y nada hemos perdido, entonces, este, eh, a mí también mucha gente me decía, pero ¿ustedes no sentían que había algo malo en el embarazo? Y yo, no, todo lo contrario, este, siempre sentí que todo estaba bien, que todo iba bien, Elena venía con cardiopatía, eso es algo que sí, siempre nos preocupó con síndrome o sin síndrome, la cardiopatía, este, asusta mucho que tenía que ser operada, pero, pero el síndrome nunca nos ha generado nada, nada nada fuera de lo que, o sea, hay que... No es que obviamos que tiene síndrome Down, entendemos que tiene una discapacidad, nos empezamos a, a apoyar con, con todas las redes de apoyo para empezar un proceso de ayudarle a ella muchas cosas, pero este, también le he contado a Eduardo que eh, la, a Ciudadón fue a visitar a mis papás, ya le dieron una charla y todo, y al final yo llamo a mami y le digo, mami, ¿qué? ¿cómo le fue? Ay, bien, pero vidas qué raro, a mí me decían, doña Patri, si quieres llorar, llore, y ella decía, ¿y yo por qué tengo que llorar? Y dice, mami, que ella no sentía ganas de llorar, y ella se sentía extraña porque no estaba, no tenía nada de ganas de llorar, este, y, y así lo tomamos nosotros y así lo tomó la familia, o sea, nunca ha sido nada. mi fa, familia, ahora que mencionabas Diana, del, del tema de las redes de apoyo, hay una foto muy bonita que vi por ahí con las amistades y las camisetas decían los compas no contamos cromosomas. Uh -huh. <risas> Esa me encantó. No sé si si por ahí anda la foto donde salen todos con esas camisetas. Es pues toda de, la familia. Toda la años. familia. Y bueno, ¿cómo fue? Eh, eh, el sentir esa, ese abrazo de, de, de los seres queridos, porque sin duda el apoyo de, del núcleo familiar y de esas, de esas de, vamos a ver, de la primera red, la primera red que son las personas de tu círculo cercano, eh, con respecto a la llegada de, de Lenita. Ok, uh, voy a usar la misma foto, si todas la están viendo. Fíjense sí, sí. en el niño que está en el puro centro arriba de mi suegra y, y mi cuñada. Él se llama Andrés. Andrés es el, era el sobrino menor, era el nieto menor de esa familia. Y cuando Elena nació, Andrés tenía 12 años. Al lado de Andrés está Gabriel, que también tiene 12, 13 años. Por lo tanto, ya habían pasado muchos años que en esa familia no habían bebés, no había niños. Y sí, fue una y locura cuando llegó Elena. Diana que es la tía Nana, es la tía favorita de todos los seis sobrinos que ya eran adolescentes. Entonces, además de la alegría que llegaba un niño, era el, el, el niño de tía Nana. Y era el niño que ya todos sus primos, preadolescentes y adolescentes, tenían la capacidad de interactuar en otro nivel. Entonces, los pongo a ellos como ejemplo. Por supuesto, los cuñados, los suegros este, eh, reaccionaron de, de forma también muy positiva porque fue la alegría de que tía Ana y tía Alfonso estaban llevando un bebé a la familia y Elena se convirtió este, en el centro de atención. Centro de atención para todos, para bien o para mal, pero es la forma como, como la familia Sánchez-Castro este, llegó a poner una, una luz de, de, de, de vida. Eduardo, sí. se siente hermoso, pero vieras que Vamos a ver, entendemos que Elena va a ser aceptada por mucha gente, pero también entendemos que Elena va a ser rechazada por mucha gente, por su síndrome de Down. Y es una realidad y es claro, agradecemos toda esa gente y acogemos todo ese cariño, pero también hemos dicho, la gente que no quiere ser parte, siempre hemos dicho, ellos se los pierden porque Elena es maravillosa, o sea, Elena es una pachanga este en una personita de tres años ella donde ella está siempre hay fiestas siempre hay alegría siempre porque ella es tiene el gen Castro del lado de mi mamá y es una pachanga bueno Carla Castillo que conoce a Eso mi son quería decir sí sí sí sí yo que conozco a la familia Elena tiene eh, es como doña Patricia doña Patricia <risas> es la que está de izquierda a derecha en la fila de abajo es la tercera la cuarta más bien este doña Patricia es así es muy alegre y Elena es como ella entonces es una, una belleza una cuando tuvimos el diagnóstico y le dijimos a mucha gente que, que Elena venía con síndrome de Down con, con la naturalidad que nosotros lo estábamos tomando mucha gente no lo tomó con esa naturalidad y siempre cuento una historia que Alfonso recibió un mensaje mmm, de audio de alguien haciendo toda una tragedia el síndrome Down, entonces me dice, ¿qué hago? Yo respiré y le dije, de amor, la gente que crea que mi hija es una tragedia, de mí no va a tener la mínima atención, ni para enojarme, ni para consolarlo, ni para nada, porque Elena mmm, está muy lejos de ser una tragedia. Entonces, haga lo que quiera él hizo lo mismo, hizo caso me hizo el mensaje, porque, porque sí, porque va a pasar, ahorita estamos buscando kinder para Elena, y te, que ese es otro tema que pueden hacer con. ah bueno, lo hicieron con este señor español divino, de la educación sí, no, sí. inclusiva que estamos todavía hoy oh, nos falta mucho, entonces uh -huh. en realidad yo la de Elena he encontrado cosas terribles este, y bueno, eh, no, no nos vamos a poner a, a sufrir por, por, por toda esa gente cuando hay otro montón de gente que, que lo ha tomado como nosotros, que la han acogido como nosotros y, y hay que seguir para adelante. Y yo en eso soy muy, dice Alfonso, que soy muy dura, a veces muy cruel, pero, y yo se lo hablo a Elena así, como con tres años y desde que tenía un año se lo hablo así, le digo, amor. Esta gente no quiere estar con usted porque tiene síndrome y nada pasa. Nada pasa, vamos para adelante porque hay toda la gente que sí quiere estar con usted. Y se lo siento mucho cada vez que ella tiene un rechazo. Porque nos toca, nos toca trabajar en la sociedad, pero yo no puedo influir en lo que siento, no siente la otra gente. Me toca formar a mi hija para que ella entienda que eso va a pasar y que nada pasa. Voy a, voy a leer algunos de los comentarios por aquí eh, Jessica Almanzar dice salud familia también saludos de Greti Cordero Marcela Álvarez Bibi mp. también dice hermosa muñequita mil bendiciones para todos Carla Zanastal Castro por supuesto <risa> Mari Zumbado ahí está don Gonzalo que está atacado también <risa> Natasha Davis eh, también don José Neri saludos don José Javis Life Journey también es una página ahí, hermana, que nos, nos sigue. Y Mari Monje Rojas dice, ¿Qué pareja y familia más linda? Felicidades. También invitarle a usted que nos está viendo para que si tiene alguna consulta para la familia, este, nos la haga llegar por acá. Quiero saber una cosita, y tal vez es algo que no me gusta, no me gusta preguntar en qué sentido. En que en un mundo equitativo, como el que todos quisiéramos, eh, no deberíamos hablar del rol del papá y el rol de la mamá, sino el rol de la familia, como un todo. Eh, pero qué tan importante es que Alfonso esté tan involucrado en las cosas de Elena, porque sí es un hecho que a veces cuesta mucho que los hombres nos involucremos en, y no, y no hablemos de la condición de discapacidad, en las cosas de los hijos. Y cuando se ve en cosas de educación... Es rara vez que veamos algún papá por aquí comentando, o papás que llegan al Cenareca a buscar apoyo, a buscar orientación. Generalmente son las mamás, incluso las abuelitas, las tías. ¿Qué tan importante, y, y, y eso, eso para Diana y para Alfonso, eh, qué pensás de esa poca participación de la mayoría de papás en las cosas de sus hijos? Bueno, primero a mí y ahorita a Alfonso les va a contar, Alfonso ha sido un papá increíble desde el día uno, este, enamorado, preocupado, angustiado, Este, vamos a ver, yo creo que, que cuando los papás hablan de luto, que, que también, perdón y no lo dije, no lo juzgo, no todo mundo siente igual, no todo el mundo fue educado igual, ¿no? muchas cosas. Este, el tema de, de que Alfonso esté a mi lado y que Alfonso piense muy parecido a como yo pienso, porque no creo que, que esté actuando. Este, un hijo da miedo. Los que tienen hijos da miedo, horror, favor. A pesar de que pedimos a Elena tanto, el día que me hice la prueba, el hijo Alfonso, amor, salió positiva, se puso súper nerviosa y se cae de ser, Y yo tengo que terminar el doctorado y, y la agarró un nervio. Y yo, pero, pero estábamos viendo este día por tanto tiempo y me veía ahí los dos de chumán y de nervios que decía, este, Alfonso me acompañó a todas y a cada una de las consultas médicas. Y íbamos al centro y era siempre eh, nosotros dos y todas las mamás, no todas, había un el que enviaran a sus esposos solas porque el, el esposo tenía que trabajar, por lo que sea, pero Alfonso dejaba todo, todo, él tenía que estar en todas las consultas y que se diga, cuando Elena nació este, íbamos al hospital de niños y igual también. Nos dejaban entrar a los dos porque al tener una hija con una discapacidad permiten, pero en el hospital de niños solo es entrar a uno, porque por lo general es mamá. Yo decía, Dios mío, la salud de mi hija, este... Alfonso estuvo siempre ahí, o sea, siempre ha sido el trabajo igual, bueno, no es igual, porque Elena hace con Alfonso lo que quiere, este, a mí me toca poner un poquitito de orden, así que no voy a decir que es igual, sí, la, sí. este, pero él me lo dijo, desde que le dijeron que era una niña, desde que nos dijeron que era una niña, y, y lo tengo tan presente con sus ojos de, llenos de lágrimas, me dijo, amor, yo necesito que usted sea la que eduque porque yo no voy a poder. Este, y llegó Elena y así es. Entonces, este, eh, ha sido lindísimo y, y ha sido una reafirmación a esa decisión que escogí yo estar con Alfonso. No solo como esposo, sino que ahora como papá. O sea, es impresionante el cómo... A veces yo le digo, amor, no importa, yo voy sola porque usted tiene trabajo. Y más bien se enoja y me pega una regañada y me dice, no, yo soy mi papá y yo también tengo que ir para bueno, España. Este, respecto a su pregunta, Eduardo, tal vez no me quiero meter en opinar hacia otras partes porque no conozco sus contextos. Yo creo que cada familia y, y cada relación este, es muy distinta y lo que sí puedo hablar es de, de nuestra situación y que gracias a Dios las oportunidades que se han presentado cuando Elena este, nació, o cuando quedamos embarazados y, y los posteriores años, inclusive ahora, eh, ha sido que me han permitido a mí tomar ese papel. Gracias, yo tenía, cuando Diana estaba embarazada, yo tenía la flexibilidad de horario. Entonces, sí, yo, yo podía sacar un día, no trabajar, pero después lo, lo trabajaba el fin de semana, trabajar en, en, en, en la investigación que estaba haciendo. Después, gracias a Dios, cuando regresamos a Costa Rica, tuve un trabajo en el sector estatal. Yo, yo trabajé para la Caja y la Caja tiene una política de relaciones laborales que le permiten a los funcionarios acompañar a sus hijos. No todos los papás tienen esa posibilidad, este, y ahora, gracias a Dios, nosotros tomamos lo bueno de, de, de lo malo. Este, se viene la pandemia y venimos a trabajar a la virtualidad. Yo puedo o pude suplir muchas de las cosas que no podía hacer cuando estaba yendo a trabajar, que era estar con ellas. Y ahora las tengo las 24 horas, los 7 días de, de, de la semana, que claro, tiene, tiene un problema aparte, porque yo a veces necesito estar en una reunión, necesito trabajar y Elena tocándome a la puerta llorando por el otro lado. pero este entonces le quisiera pensar que, que los papás que que no han podido ha sido por las circunstancias que la vida se les presenta este y otra ventaja que también tenemos y, y, y también una bendición de dios de que tenemos un trabajo y tomamos una decisión en la familia Diana pudiera asumir el rol protagónico en la atención de Elena en sus terapias, entonces no es solo llevarla, traerla conectarse, coordinar, sino en el transcurso del día, Diana tiene toda una agenda establecida con Elena y Elena pasa trabajando, trabajando en forma de juego, ¿no? Es de que somos una estructura muy muy metódica, sino trabajando... trabaja está con... conectada Marcela, dígale que sí trabajamos. No, y Marcela y sus otros terapeutas, Mar Marcela Álvarez, es terapeuta cognitiva, pueden dar fe de los resultados de que sí. nosotros podemos dar gracias a que Diana este, es parte del proceso este, terapéutico de Elena. Y pues, supuesto, yo me meto en lo que pueda. Claro. A este, claro, aquí tenemos también Cira Magnali, de la dirección regional de Desamparados, son una familia hermosa, y sigo Elena, y a su tía Carla Sánstad, la gran bendición para Elena, que sean sus padres, y toda su familia, saludos, Cira. Magda Aguilar, excelente familia, saludos, que Dios los bendiga, Rubén Mora Sandstatt, también por acá, nuestro buen amigo Otto Padilla, ve qué bonito lo que dice Otto, saludos para esa hermosa familia. Sí, a veces somos una especie en crecimiento, gracias a Dios, los papás que estamos por acá pendientes. Abrazo, amigo Eduardo, y a todos en Sanarek y para esa hermosa familia. Gracias. También, también María Eugenia uh, del NUR, dice un amor, Elenita, y bendecida con sus excelentes padres. Y también Ana López, dice, Elena es el centro de nuestra familia. Eh, Marimonje Rojas, dice, yo tengo un hijo que tiene 38 años y un neto que tiene 6 meses. Me parece una actitud excelente de esta pareja. Elena es una niña bendecida por haber llegado a esta familia. Sin duda alguna que sí. Cuéntenos una cosa. En la parte ya propiamente educativa, las terapias, terapia del lenguaje, me contaron que, que están haciendo un trabajo importante por ahí. Entonces, valga la redundancia, ¿qué tan importante es iniciar desde edades muy, muy, muy tempranas a trabajar con, con los chicos. Mira, es que una vez leímos, yo no soy mucho en redes sociales, pero a veces sigo ciertas cosas y en especial cuando supe que Elena tenía síndrome de a, empecé a seguir. Y Alfonso no sigue ninguna redes sociales, él tiene sus, sus, sus cuentas, pero no abre, yo le enseño todo lo que yo este leo. De una no no no no supe quién era, no recuerdo. Que hablaba de tema de adopción. Bueno, para hacer el cuento corto, ella decía que cuando ella llenó los papeles de adopción, pidió que no quería una persona con discapacidad porque no tenía ni las herramientas ni las capacidades para atender un niño con síndrome. Herramientas no teníamos tampoco nosotros. Las herramientas se adquieren. Y creo que la capacidad más grande para aceptar un hijo sea cual sea su condición, es el amor. Este, este, yo creo que eso es, es un despropósito centrar todo en las capacidades de los niños. Este, y esto lo digo porque voy a decir cosas de Elena muy buenas. Y, y Elena es impresionante. O sea, cuando, cuando yo quedé embarazada de Elena, supe que Elena tenía síndrome, yo en mi cabeza de mi ignorancia yo dije, uy, Elena va a caminar cuando tenga seis años, porque he escuchado que, la... que no era nada que me angustiara pero en mi cabeza yo pensaba, sí, entonces le compré unos zapatos, porque Brasil es famoso por los zapatos cuando ya nos devolvimos unos zapatos como este tamaño <risa> que le quedan hasta hace poquito, porque yo le dije Alfonso, ay, es que ya caminaba esto porque yo estoy muy grande y va, no, no, no esperaba que hiciera todo lo que hace hoy por hoy empezamos muy temprano, Elena fue oxígeno dependiente, entonces estuvimos encerrados... Cinco meses más, dos de recuperación por la cirugía cardíaca que tuvieron que, que hacer. Entonces no, no, no, no podíamos arriesgar la salud de Elena, y desde de los días días, y fue porque estuvo una semana internada, porque si no Marcela Álvarez hubiera estado el segundo día en la casa. Empezamos terapia solamente con Marcela, porque no queríamos terapia, Contacto tampoco Elena con mucha gente por un tema de salud y, y ella nos fue este, dando todas esas herramientas de trabajo. Somos muy estrictos, somos muy ordenados y, y trabajamos en todo lo que se pueda. En todo, o sea, y en todo momento, cualquier cosita que estamos haciendo el día a día, se la trabajamos con Elena. Es un trabajo... Muy duro. No, no, no, no es así como que, así como muchos papás, ay, mi niño caminó, mira, ya caminó. No, nosotros tuvimos que trabajar mucho para que Elena caminó. Eran terapias tres veces al día, ya cuando empezamos con terapia física que empezamos como a los 11 meses. Sí, antes del año. Terapia de lenguaje que empezamos al año. Este, ya se nos empezaba a acumular trabajo porque Marcela nos dejaba, el terapeuta físico nos dejaba y uy, era mucho trabajo, Este, pero los logros de Elena es esa recompensa que, o sea, de verdad, yo le digo a la gente, Elena, y, y una vez más, dije esto que, que las capacidades de las personas no, no le dan valor, todos tenemos un valor por, por ser un ser humano y no vale nadie más por hacer más cosas que otras. Y por eso no me gusta fachetear <ríe> con todo lo que hace. Mena. Pero Elena, a los dos años, sabía todos los colores. Todos los colores, desde negro, gris, y sé, y sé a qué hace edades, porque veía este, eh, los videos, ahora que estuve buscándole a Eduardo para mandarle videos, Elena, hay un video muy lindo que yo no sé si lo, lo lograron llegar, que Elena tiene figuras geométricas y tiene colores, tenía dos años y tres meses, y yo le decía, vaya el círculo rojo, y ella cogiendo el círculo rojo, y vaya, eso es un trabajo que, que, que le dimos duro, pero claro, Marcela nos dio las herramientas de cómo enseñarle correctamente. ¿verdad? no atarantarla y estar acá rato. Esto, es rojo, esto es azul, esto es verde, esto es amarillo no, uh -huh. no, con un color y nos vestíamos de pies a cabeza, el color que nos tocaba ver y, y, y trabajamos mucho, Alfonso trabaja también con ella en sus espacios libres, ese video? es el video es? Y, y hablando, no sé si, hablando de Marcela perdón, perdón, sí. no sé si podemos dejar el audio de este para que se vea bien porque no, verdad porque no se ve, eh, digamos, si no, no se aprecia lo, la actividad que están haciendo. Ok, tal vez no se, ¿se escucha el audio. Marque, Marquito ahí lo, lo, lo, lo logra. Pero igual podemos describir qué sucede. Eh, Elena, si le dan una estructura, siéntese en una silla, en una mesa, trabaja 5 minutos, 15 minutos máximo, se distrae. Entonces, ese ha sido uno de los grandes aportes de que la mamá esté aquí, porque idea formas de cómo eh, empezar a, a, a aplicar la terapia eh, de forma de juegos. Entonces, este video, bueno, bueno el, el de las figuras geométricas. Este, con Fong dibujó o recortó figuras geométricas y en lugar, este es el círculo, este es el círculo, este es el círculo. Los pone, los pone en el suelo. Elena, vaya corriendo al círculo rojo. Entonces lleva dos informaciones, el color y la figura. Entonces va corriendo el círculo de rojo, y obviamente eso nos han recomendado muchos terapeutas, pero nosotros hacemos caso omiso por la alegría que nos genera. Hacemos fiesta. Llegó si al círculo. Fiestas patronales cada vez que Elena logra algo. Entonces, y Marcela nos dice: déjenme de estar acostumbrando, pero no podemos más, se es nos, se, se va este, Y peor cuando está con, con los abuelos, con los primos, con los tíos. No, pero, uh, no podemos controlar eso. Este, y entonces, para que no se quede únicamente con la instrucción, círculo rojo, entonces después fueron círculos de diferentes colores. Este, y después la instrucción era no vaya al color, vaya al, al objeto, vaya al círculo, vaya al círculo. Disminuimos la cantidad de, de figuras. No este, si a ver si se escucha. Mm. Bueno, si no no, se... no sé, perdón, perdón, no sé si, Marco, tenés que activar el. El micrófono del perfil tuyo, ¿será eso? Ahí Elena está esperando la instrucción, Llegó. Igual les aseguro que está yendo donde le estamos diciendo. Sí, y ahí es parte del, del momento del aplauso, la gracia, sí. y okay, la que sigue. Y, y Elena también tiene la capacidad que le gusta mucho los, los juegos de memoria y de movimiento. Mm. Pues, y una cosa bien. muy importante de rescatar ahí de la importancia de que la familia, que es la que conoce más a esa persona, ¿verdad? Eh, adapte las actividades, bueno, los contenidos eran las figuras y los colores, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacemos? Porque si sentada se va a indisponer, se va a enojar, ella es muy activa, entonces, ¿por qué no hacerlo de otra manera? Si de por sí que los chiquitos de esas edades, ¿quién dijo que están ahí sentados, verdad? Viendo a todos los demás quietitos y... No, eso entonces es muy importante que los papás siempre tengan eso en cuenta, que al fin y al cabo son los especialistas en sus hijos, porque sí, somos... Sí, todos los días con ellos. Y Carita, justamente eso es lo que, por aquí Marcela Álvarez, eh, casualmente, es lo que nos dice. Dice, en el trabajo en equipo los más importantes son los padres de familia, porque son quienes más conocen a los chicos y quienes estarán siempre en el proceso. Justamente lo que vos estás mencionando. Que algo que, que, este, Elena no tiene dónde salir quieta. Que lo digan mis papás y que le lo digan los papás de Alfonso. Que lo diga mi maestra cuarto grado, que me pegaba con chinches a la silla, es <risa> terrible, cuando mis papás dieron cuenta casi la matan, pero bueno, este, eh, entonces nos ha pasado mucho que a Elena se le castiga por tener síndrome de Down, por ejemplo, ay no se queda quedita porque tiene síndrome de Down, estiras ¿No que todos los chiquitos con síndrome de Down no se quedan queditos, este, ay, es que está feliz, ay, es que, es que todos los chiquitos este, con síndrome de Down están felices, pero o sea, por no. qué no, Elena está muy brava, este, ay, es que todos son bravos, entonces Elena no puede tener nada, no puede tener una emoción, no puede tener una reacción porque es castigada por tener síndrome de Down, este, y... Y sí, Elena es muy inquieta. No te quiero con el síndrome de Adam. Tiene que ver con, tiene que, tiene que ver con, con los genes. genes. Un día, hace la semana pasada, me puse a llorar porque no podía pelar un ajo. Porque yo agarraba el cuchillo y ya paraba la mesa. O sea, subía sí, <risa> no la Y otra vez a pelar el ajo, subía en, la espalda, en el respaldar del sillón. Llegó a, a donde está el llorando y digo: ¿No puedo cocinar? O sea, no, no va a haber comida hoy porque Elena es muy inquieta. Entonces, si sí es un problema que hemos tenido con Marce, el tema de la estructura, de que se sienta a trabajar en silla, porque se sienta, pero se sienta 15 minutos. No, no, y hay que trabajar, yo lo fijo, pero poco a poco, poco a poco. No es una cosa que tiene que... O sea, ¿qué es mejor, que aprenda de otras maneras o por las malas? Mejor de otras maneras y poquito a poco ya iba a ir madurando, ¿verdad? Y es bueno, su experiencia... ¿Cómo, ¿Cómo hacen cuando, cuando ella está con esos grados de inquietud al máximo? Um, ¿Qué, ahí ¿Qué hacemos y, en casa? Ok, primero yo quería decir antes, y si lo puedo usar, también parte de la terapia es que es una terapia integral y que los terapeutas estén comunicados entre sí. Entonces, este, recomendación de Marcela y conversación con el terapeuta físico, Parish Almerich, Aymerich, uh -huh. Parish Aymerich, correcto, este, sí. Nos recomenda en algún momento que esa hiperactividad, cuando va a tener una clase que no podemos concentrarla, es hacerle sensaciones, este, ¿cómo se llama ese sentido? El sentido vestibular. vestibular. Entonces la metemos dentro de una lona, una manta, y la, y la, la tiramos para, para arriba, arriba, le hacemos columpio, que brinque, que caiga, para poder calmar un poco y ya después continúa la terapia. Trato sí. Para darle los, los niveles de ansiedad. Trato sacarla a andar en bicicleta un ratito y que esté afuera, porque estamos aprendiendo hasta la bicicleta de balance. Ah. Este, y que corran el jardín y que todo, para que cuando llegue a la terapia, lleguen por lo menos con las revoluciones más bajas, porque de verdad, y sí, o sea, vamos a ver, el trabajo en casa, la mayoría del trabajo en casa es así, vaya, lleve esto, vaya, traiga, corra, vamos, me la llevo al jardín, cuando tenía que asociar, también que estaba muy chiquita, le ponía animales en el jardín y me iba lejos y le daba láminas y le decía, ¿qué animal es este? Y me hacía el sonido, me hacía el nombre. Bueno, vaya, póngalo con el animal igual y salía corriendo y ponía el pato con el pato y, y porque hay que cansarla, porque, claro, me canso más yo que ella, pero bueno, uno trata de cansarla porque sí, y si la chiquita quiera no es. ¿Qué, qué piensa familia de cuando ya ella ingrese al a sistema de educación público o privado, ¿qué piensa la familia de los centros de educación especial versus...? Es una, es una pregunta un poquito comprometedora, tal vez. Y, y porque hay familias que tienen sus puntos de vista contrapuestos. O centro de educación especial versus lo que se, comúnmente se, se conoce como como un centro regular. ¿Qué piensan de, de, de esto, familia? Creo que Carlita dijo algo hasta ahora muy importante. Yo creo que depende de acá, chico, ¿no? No, no voy a generalizar. Si nos preguntan a nosotros, nosotros queremos un sistema inclusivo. Un sistema inclusivo donde este, Elena conviva con de todo. Este, porque así es la vida. Entonces, este. Yo apunté algo muy bonito que dijo usted, señor, creo que se llama Gerardo, en español. Don Gerardo Cheguita. Este de que, más bien lo hablaba para los niños que no tienen alguna discapacidad, que tienen que aprender a convivir. Y además, este creemos que entre más esforcemos a Elena, entre más, digamos, las terapias, y esto es un ejemplo, las terapias con Marcela son cada semana y si nos manda una tarea y ya Elena los dos días lo logró nosotros vemos cómo le metemos a otro nivel porque si nos quedamos toda la semana y ya la chiquita los dos días lo hizo entonces vemos a ver cómo le hacemos nivel avanzado entonces yo creo que si Elena se queda toda la semana con lo que ya hizo y con lo que ya hizo, ahí se va a quedar entonces, ¿qué creo de un sistema inclusivo que la va a exigir más a ella? Este es nuestra filosofía y una vez nosotros no creemos que es que todos los niños tengan aquí un sistema inclusivo, puede ser que, que a algunos no les funcione o, o lo que sea, creo que depende de cada niño y de, y, y de cada situación, pero al menos nosotros desde el inicio así fue como lo vimos. ¿no? Sí, y, y también más para agregar, rescatar que estos sistemas de enseñanza especialistas tienen las herramientas, tienen los terapeutas, tienen este, los acompañamientos que son funcionales para muchas familias. Tal vez muchas familias no, no tienen capacidad de, de poder ir llevar a su hijo a diferentes terapeutas ir buscando uno, buscando el otro. Este, necesitan a alguien que, que les dé una este, ayuda integral. Entonces, en ese sentido, creo que cumplen un rol muy importante dentro de nuestra sociedad, este, precisamente para que sea una educación inclusiva y equitativa para todos, para todas las personas con discapacidad recibir apoyo de la forma que sea. Claro, aquí estoy leyendo un, un comentario de Zuleima Cortés. Dice: yo soy mamá de una mamá de 24 años de edad y soy mamá de tres niños con síndrome de Down, dos varones y una niña. Me siento muy orgullosa y afortunada por Dios. Es un camino muy duro, pero tratamos como padres de dar lo mejor. Los tres tesoros que tengo nacieron con problemas cardíacos. Eh, a una mamá como esta, que, bueno, además que es muy joven, tiene 24 años, eh, me imagino yo que eh, tanto a ella como a otras familias también les puede ser muy útil toda la información que venga con relación a asociaciones, a grupos de familias. Que, que los acojan, sobre todo, tal vez, al momento de, de la llegada de, del nuevo integrante de la familia, porque hay mucho desconocimiento, hay mucha incertidumbre, muchos temores, muchas emociones. Eh, ¿A dónde, según la experiencia que ustedes tienen, a dónde podríamos enrumbar estas familias? Ok, a nosotros, aquí en Costa Rica nos sirve mucho a Zidane. Por supuesto, nos dio un apoyo no solo a los papás directos, sino a la, a la familia, al círculo. Este, También grupos, como usted dijo, de, de, de mismas familias. Diana pertenece a un grupo de WhatsApp que se llama Mamás Extraordinarias, en donde las mismas mamás, yo creo que a un nivel fuera de una asociación de ese formalismo, transmiten Conocí, eh, preguntas, temores y conocimiento De mira, mi hijo tiene esto y a mí me sirvió tal Y la otra responde, a mí me sirvió esto otro Entonces la, los mismos papás tienen una mayor variedad de opciones Para poder actuar más allá de lo que dice la teoría Entonces la recomendación específico hacia síndrome de Down Yo creo que así Down en este país estamos eh, muy bien apoyados como también, si, si son recién nacidos, ingresar al sistema de salud? Este, gracias a Dios, dentro de la caja tenemos un protocolo de atención a las personas con síndrome de Down. Este, sé que también ha sido producto del trabajo, el esfuerzo que la asociación y, y la comunidad ha hecho para que exista ese protocolo. Pero es un acompañamiento este, en todas las especialidades que se pudieran un niño presentar algún algún problema, entonces pues la ayuda. La gente no sabe y a veces no entiende que, que somos bendecidos en este país. Este todo tiene su deficiencia, pero yo lo siento que, que servicio de salud, que, que educación pública. Este Elena salió del hospital, estuvo una semana internada, este salió con oxígeno. Y cuando, desde que salimos del hospital, ya salimos, ¿verdad?, con todas las citas para el hospital de niños, para un protocolo de salud que muchos países ahorita no tienen, hablando con mamás de otros países, o sea, que, que la vista, que el mensaje de oído, que bueno, que si, en todas las condiciones cardíacas que tenga, genética. en genética… Es, Desde el tamizaje neonatal que se identifica un montón de cosas, ¿verdad? Y además salimos del hospital con una carta para ir a inscribirla a, al... vamos a ver, Carlita ahí me dice si estoy diciendo algo que no está bien, pero al centro de es, especial para que a Elena le tocaba la Centeno well y ya salió con carta. Y como nosotros no la llevamos porque empezamos a llevar terapias privadas, a nosotros trabajo social, nos hizo una entrevista que por qué Elena no está inscrita eh, en un centro de, o sea, eh, es, es, es todo un sistema. Un red, centro de enseñanza especial. Un centro de enseñanza especial. Entonces, es, es toda una red que se preocupa, no tanto por, no solo por la salud, sino que también por, por todo lo que sea el aprendizaje que va a necesitar el niño, y esas herramientas que va a necesitar el niño. Entonces, este, creo que lo más importante es acercarse tanto a los centros de salud como, como a los centros de educación, si no tuvieran los recursos económicos, porque no hay que hacerlo privado. O sea, también conozco muchos niños. Y voy a poner el ejemplo de una que es la que tengo en la cabeza, de una niña que va a la Centeno Well, se llama Marina, divina, hermosa, y yo hablo con la mamá, la ¿qué carga? ¿Qué es? Claro, tiene unos papás también bien cargas que trabajan con ella todo el día, pero, pero no es esa necesidad de que, porque a mí entonces muchas mamás me han dicho, ay, es que usted, porque usted puede y porque ustedes pueden pagar por fuera, pero es que yo no puedo, entonces yo no, nada. Los centros de educación especial dan ese apoyo y dan esas herramientas para que familia trabaje en casa. No sea, vamos a dejar a Lena solo con la hora de Nos terapia guardaría. que tuvo. Ojalá fuera así, pero no, no es así, hay que trabajar. Eh. No, no quiere, y hay que echarse ese pleitillo y ese pulsillo, porque no quiere trabajar. Entonces, este. Sí, como decimos siempre, nada hacemos si, si se hace un trabajo en el centro educativo, pero no se refuerza en la casa y viceversa. Sí, es, es un Así, trabajo mancomunado. Y recordemos que también tenemos los servicios de 0 a 6 años. Entonces, sí. para aquellos papás que no saben, lo que pueden hacer, lo más indicado es acercarse a la dirección regional de la comunidad de ustedes, ¿verdad? Que hay 27 en todo el país a donde la asesora de educación especial para que les oriente cuál es el servicio más apropiado para ese niño, ¿verdad? Sí, porque y ya ahí, desde... como decía Diana, están todos los apoyos, hay terapia de lenguaje, Exacto. si se requiere trastornos emocionales y de conducta por un asunto de conducta, está ese también, terapia física, dependiendo de lo que el chico requiera, ¿verdad? Claro, por aquí, por ejemplo, Jamilet Calvo, como sería nuestro, también claro. Comparto con ustedes, mi hijo logró mucho cuando fue incluido en el sistema y avanzó muchísimo. Yo les agradezco mucho a todos los docentes y amigos que nos apoyaron. Hoy tiene 26 años y es súper independiente, por aquí nos agrega que él no es síndrome de Down, pero que sí tiene discapacidad múltiple. Es otro ejemplo más de lo que es el trabajo entre familia y centro educativo eh, eh, eh, unidos, verdad? todos los terapeutas, docentes, papás comprometidos. Eh, y, y claro, eh, impulsando que, el, que el, nuestros hijos tengan una actitud positiva, pues al final de cuentas recalca en, en, en todos esos avances que ustedes, por ejemplo, están viendo ya a estas alturas en, en Elena. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ¿Qué le podemos decir a esas familias? Porque ya sabemos que, que la situación de ustedes o el ejemplo de ustedes es, yo podría decir que no me gusta, pero creo que es atípico por la forma en que ustedes eh, asimilaron eh, el tema de la condición. Pero, ¿qué, ¿qué le podemos decir a esas familias que sí están viviendo eh, o que están en ese punto, en ese momento, en el que, se, que sienten esa zozobra, que sienten ese temor intenso por, por lo desconocido de que su hijo venga con alguna condición? Yo lo que siempre le digo a la gente, dejen de idealizar. No idealicen, o sea, yo creo que, que, que, que ese dolor y, y eso es basado en que idealizan a sus hijos. Este, Yo contaba Eduardo y Eduardo se reía, perdón por mi familia y por la familia de Alfonso, porque voy a decir algo, sé. <risa> bueno, al no sé. Alfonso y yo estábamos ni embarazados, un día llegó y me dijo, yo ya tengo el nombre de mis hijas, yo voy a tener dos hijas, él ya tenía su diacho. Su, su una se va a llevar Elena, que va a ser la guapa y no sé qué. Y entonces yo le dije, ¿sabes? Sabe, ¿Y si sale fea? Y entonces él me dijo, no, va a ser la guapa. Y yo, no, puede salir fea. Tenemos genes para que salga fea. Entonces, este, ¿por qué no está idealizando? Y entonces él estaba muy indignado. Entonces yo le decía, tal vez usted la, la, la va a ver guapísima, pero está diciendo que hace la guapa. No sabemos si hace la guapa. Este, entonces, es la gente que está embarazada y empieza, ay, mi hijo va a ser el próximo Cristiano Ronaldo, o el próximo Michael Jordan, dejen de darle peso a sus hijos, dejen de idealizar, yo creo que, que lo más importante es primero la salud, ahí es que es donde uno tiene que querer. ojalá que mi hijo venga sano y que venga, y después este y sería como ir, ni idealizar ni lo contrario tampoco verdad tampoco lo contrario porque si salió enfermo bien, salió enfermo y qué qué vamos a hacer este es ese peso que como papás y como sociedad porque voy a decir como sociedad entonces uno ve mucho en, el, en las mamás estas que seguimos y en estas en estas cuentas de que decían qué va a pensar mis papás o cómo yo le voy a decir a la gente y yo le decía al fondo, ¿qué me importa qué piensen mis papás? Perdón, papi, mami. Este, pero, pero, no, no, no, no, no no es. Primero dijimos de idealizar, porque ahí es donde nos sentimos mal. Este, yo siempre todo el mundo que me dice, ay, que llame Fulano, que está muy triste. Yo una vez les digo, felicidades, este, o sea, va a ser un niño hermoso o una niña hermosa y van a traerles muchas alegrías. Y, o sea, yo creo que. Que no podemos y tenemos que dejar de darle tanto peso, una vez más, a las capacidades. Este, yo creo que como sociedad tenemos que trabajar en que nuestros hijos potencialicen lo mejor. Pero que sean buenas personas, este, Que sean buenas personas que sean felices. Y que sean sí. felices. Eso sí. es lo más importante. Todo lo que venga, o lo que logren, o lo que no logren, no, no sabemos. Igual, Uh, siempre también cuento una historia, perdón amor, de que cuando yo estaba en el hospital eh, Elena como estuvo internada teníamos que estar cada tres horas de este, yo iba a darle de pecho entonces estaba sentada en una banquilla y se me siente una señora a la par y ya una señora con persona igual que yo entonces este me dice, ¿usted por qué está aquí? le digo, ay, que si mi hija tiene síndrome de Down está internada porque este está con oxígeno y me dice, ay muchacha, le voy a contar una historia yo tengo un hijo, un sobrino con síndrome de Down y cuando mi hermana nació, mi sobrino, yo solo decía, pobrecita mi hermana, y yo lloraba, y yo decía, pobrecita mi hermana, y pobrecita mi hermana, y pobrecita mi hermana. Pero resulta que su, su, su okay. sobrino tenía veintipico de años y tenía una, y tiene una hija de 17 años que estaba en el hospital porque había quedado embarazada. Y entonces me dice, vea, mi sobrino terminó el colegio, trabaja le compró casa a mi hermana, ha viajado a un montón de países porque va a olimpiadas especiales, creo que hacía atletismo. Mi hija no tiene síndrome de edad, Tiene 17 años, no ha pasado de séptimo, este, está embarazada de yo no sé quién, este, yo tengo que estar aquí porque como es menor de edad, Ahora sí, la pobrecita soy yo, me dijo. Entonces yo le dije, bueno, señora, no, él no lo veo así, un nieto, qué bonito, ¿verdad? Porque yo que le iba a decir nada a la señora, pero todos creemos que si mi hijo no nace con ninguna discapacidad, va a ser el próximo Franklin Chan y va a ser el próximo Cristiano Ronaldo y va a ser, que no es así. Solo hay un Cristiano Ronaldo, solo hay un Messi, solo hay un Franklin Chan, o sea, no. A, a ver, yo, yo nada más agrego, me parece, y comparto todo lo que ha dicho Diana, si les es útil, este, acojan parte de la filosofía que nosotros tenemos. Piensen qué iban a hacer con su, con, con su hijo. O sea, lo iban a apoyar siempre en todo lo que su hijo necesitara. Y en el momento que supieron que su hijo tenía una necesidad, ¿qué va a cambiar? No van a dejar de apoyarlo, no van a dejar de amarlo, lo no van a dejar. Entonces, su función como papás se mantiene intacta. Esa es la, la función de todos los papás, estar ahí para lo que nuestros hijos necesiten. Entonces, uh, acojan eso, sería parte de la recomendación y, y a seguir adelante. Y siempre le digo a los papás y mamás con los que me ha tocado hablar, este, su hijo es el mismo antes y después del diagnóstico, no es diferente y no ha cambiado. Es por ahí es donde decimos no hay duelo porque no han perdido nada, es el mismo bebé. Elena fue la misma que nos ilusionó, que nos llenó los ojos de lágrimas y que nos llenó los ojos de ilusión y que nos llenó la vida de ilusión desde el día que supimos que estábamos embarazados. Así que como un diagnóstico no era una persona diferente, era la misma. Entonces siempre le digo eso a la gente es el mismo antes y después del diagnóstico. Entonces no no no cambia nada. Qué qué curioso eso que menciona Diana porque ahora en lo que estábamos conversando y aquí lo apunté se me ocurrió que bonito que el programa se hubiera llamado más allá del diagnóstico <risa> eh, y es justamente eso, es mirar más allá de lo que una hojita por X condición eh, nos diga de, de nuestros hijos y por aquí este Carla Carla Sánchez nos, nos dice que claro es importante hacer la diferencia entre enfermedad y discapacidad que no son sinónimos Totalmente, eso es importantísimo. Y doña Cira Magnali, que es de la Dirección Regional de Desamparados, eh, reforzando lo que decía Carle para la gente que, que nos está escuchando y viendo, eh, refuerza el tema de que sí, que en el país hay mucho apoyo a la población con discapacidad en el sistema educativo público y existe conocimiento en el sector salud de la importancia de la educación en, en etapas, muy tempranas de la vida. Y por ahí, nuestra compañera Pamela, que está con las redes sociales, ella eh, puso todo esto lo referente a los servicios de apoyo en primera infancia, desde los 0 a los 6 años. Entonces, eh, mamitas, papitos que nos están viendo, eh, comuníquense, pónganse en contacto con la dirección regional de educación cercana, hay una siempre muy cerquita donde usted se encuentre, hay 27 en todo el país. Y, sus, y si su hijo o hija tiene alguna condición de discapacidad dentro de estas direcciones regionales, hay una asesoría pedagógica de educación especial, donde le van, créame que le van a recibir con todo el amor y toda la paciencia del mundo para orientarle y darle las mejores recomendaciones en cuanto al futuro educativo de su hijo o su hija. Y Jamilet por aquí nos dice, debemos verlos como personas y ver todas sus cualidades y capacidades. Son geniales y aprendemos tanto de ellos, por supuesto. Y por ahí está, ahí está de nuevo Elenita oh, con nosotros. Hola, hola, Hola, hola Elena. Como que le gustan las cámaras. Bueno, ella, bueno, ya ahí vemos otra. Un quieto, un quieto, ¿verdad? Y me quita el trabajo, más adelante. <risa> te te, te hace, hacemos el cambio generacional, ¿eh, Diego. Exactamente, exactamente. Nada más, que me dé un, un, unos añitos, nada más, el traeno. Sí. <risa> Dice, Javi's Life Journey es porque hemos aprendido de la condición de manera negativa y necesitamos desaprender para aprender desde la oportunidad y la diversidad, qué importante eso que dice usted, porque hay muchos conceptos eh, arraigados tal vez del desconocimiento desde el miedo desde una época donde yo creo que en nuestro país tal vez sí era más complicado el acceso a la información y a las oportunidades para nuestros hijos pero hoy, afortunadamente y Elena es ejemplo de ello eh, hoy tenemos por dicha acceso a todas esas herramientas, como las terapias, como la oportunidad de que el sistema de salud nos brinde apoyo también, que exista esa relación entre los sistemas de salud y el sistema educativo. Entonces eh, aprovechemos y saquemos el jugo, como ha hecho esta hermosa familia, la familia Rosales Asta, eh, de estimular a nuestros chiquitillos y nuestras chiquitillas desde desde muy pequeñitos para que potenciemos todas sus capacidades familia no sé si quisieran ya nos queda como siempre digo el tiempo es un ingrato con nosotros sí, no, entonces entonces eh, ¿qué pasó? ¿qué pasó Elenita? tira besitos pero de, pez. de pez. Ay, gracias Dios mío no, no, no, ya, con eso nos derretimos <risa> Gracias. para cerrar el programa ya. para cerrar el programa, sí no sé si tienen algún último mensajito para esas familias, incluso para los docentes, las personas docentes que nos están viendo que a veces son un poquito tal vez enchapados en la vieja escuela y tienen algunas preconcepciones de que, de que con alguna condición eh, nuestros hijos y nuestras hijas no pueden y eso es lo que quiero que cambiemos el no puedo, por el sí puedo tal vez con apoyo de pero sí podemos y se pueden muchas cosas, no se pueden muchas cosas y creo que no solo Elena con síndrome de Down, yo puedo muchas cosas y tampoco no puedo muchas cosas y yo le decía a Eduardo, a mí me encantaría cantar como Yuri, pero no me da el registro de voz, puedo ir a clases de canto, pero les apuesto que mi registro de voz no me sale la voz como Yuri y me hubieran cantado, en los que ahí, cantando. este Pero no, y, y, y creo que es eso, ¿verdad? Trabajemos, y no es que nos sentemos y que seamos mediocres y que nos quedemos de brazos. Para nada. Trabajemos y potencialicemos lo que nosotros, como papás, en nuestros hijos. Ayudémosles a nuestros hijos. Este. Pero no les demos tanto peso a nuestros hijos también. queremos que, que, que hagan tantas cosas y ahora está muy de moda. Entonces meten a los chiquitos en clases de canto, en clases de música, en clases de fútbol, en clases de natación, en clases de videos. O sea, y ahora son chiquitos los niños. Este, entendamos que todos en la vida podemos muchas cosas y no podemos otras. Elena puede un montón de cosas. O sea, Elena nos sorprende todos los días y no va a poder otras, y eso no la hace ni mejor ni peor Y yo creo que estas camisas no las pusimos hoy porque como Alfonso decía, yo creo que eso no solo es para Elena, también lo aplico para mí. Todos queremos ir hacia arriba y hacia adelante. Crecer siempre en todo lo que podamos crecer como personas, como seres humanos, como futbolistas, como ingenieros, como, como educadores. Y, y, y siempre echar para adelante, o sea, eso es el, el mensaje que siempre queremos dar, más allá de una de un diagnóstico y de una condición de nuestros hijos. Muy bien. Bien, ellos son la familia Rosales-Sanstad, Alfonso, Diana y Elena, muchísimas gracias por habernos acompañado Muchas en gracias. este cafecito. Fue un honor para gracias, nosotros y un gusto compartir con ustedes a esta hora. Dayana Soñiga en la interpretación del ESCO. Muchas gracias. Ana Castillo, nuestra asesora nacional de educación especial. Don Marco Matarrita en, en la proyección audiovisual, todo el apoyo audiovisual. Pamela Villalobos en las redes sociales. Y de parte de todo el equipo del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, de parte del Ministerio de Educación Pública, yo me despido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que para nosotros es, es un honor que nos permita llegar hasta donde usted se encuentra cada jueves. Le esperamos el próximo jueves a las 10 de la mañana, si el señor lo permite, en un próximo cafecito inclusivo. Que Dios le bendiga. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Buen día, hasta luego.